Buenas tardes, vamos a empezar la transmisión. Eh, mi nombre es Vicente Montiel y eh, voy a ser quien conduzca este webinar dedicado a las tendencias de transformación digital para el año 2020. Eh, vamos a dar eh, un par de minutitos para que quienes tengan problema de conexión o vayan un poquito rezagados se conecten y en un minuto, minuto y medio aproximadamente empezamos. Hasta ahora. Bueno, pues vamos a comenzar. Eh, de nuevo, buenas tardes a todos eh, y a todas, evidentemente. Eh, mi nombre es Vicente Montiel y eh, bueno, voy a conducir este webinar de esta tarde. Este webinar se enmarca dentro de eh, lo que son las eh, empresas, la eh, empresa digital. Disculpar un momentillo que tengo algún tipo de problema... Ahora, <risa> eh, dentro de lo que eh, hablamos sobre empresa digital es una actividad formativa que está dentro del plan de capacitación para el desarrollo de la economía digital de andalucía y cuyo objetivo como veis en pantalla es favorecer la obtención de competencias digitales para abordar con éxito digitalización y crecimiento de la empresa entonces bueno pues eh, el concepto de empresa digital lo tenéis aquí, eh, tenemos un modelo formativo que está estructurado en seis ejes nosotros vamos a hablar de estrategia y eh, cultura digital y tenéis el catálogo de acceso, eh, tenéis acceso al catálogo formativo de forma completa en esa eh, dirección que tenéis aquí y que os recomiendo, también tenéis un código QR, os recomiendo que eh, sigáis porque bueno, pues, eh, creo que merece la pena para, para acceder a una formación de bastante nivel y de forma gratuita. ¿vale? Entonces, bueno, además, eh, comentaros que tenéis a vuestra disposición una herramienta de autodiagnóstico digital que eh, tenéis ahí el en enlace, que podéis saber eh, qué aspectos de transformación digital eh, podéis tener a vuestro alcance para eh, poder. Eh, bueno incorporarlo de una forma fácil a vuestra organización. Así que, como veis, un montón de, de cosas a vuestro alcance que eh, espero que podáis utilizar. Nosotros hoy, durante esta hora y media aproximadamente, que vamos a estar juntos, vamos a estar hablando de cinco bloques. Vamos a, primero, a ver en líneas generales, que es esto de la transformación digital, aunque es algo que ya conocéis eh, la mayoría de los que asistís a estos webinars, eh, conocéis perfectamente. Eh, luego vamos a ver 10 tendencias de transformación digital que debemos tener en cuenta y que bueno pues eh, están a nuestro alcance. Hay gente que ya la está haciendo, algunas de ellas son conceptos que se incorporaron hace algunos años eh, pero que ya se han consolidado y que en este momento está lo suficientemente madura la tecnología como para que pensemos en incorporarla en nuestra estrategia. Uh, Vais a ver en esta, en esta sesión un montón de palabras, <ríe> un montón de acrónimos eh, que bueno pues trataré de explicar de alguna manera, uno por uno, conforme vayan saliendo. Eh, y son muchas cosas que hace solamente 3, 4 o 5 años no existían, pero que bueno junto con las nuevas tecnologías han ido apareciendo nuevos conceptos, sobre todo encaminados a marketing y demás, que y a comunicación... Que vamos a tratar de explicar y que ahora ya en el año 2020 podemos empezar a considerar que es buen momento para tenerlos en cuenta. Eh, hablaremos de los retos que, que en principio eh, debemos de afrontar con una transformación digital. Eh, son bastante claros, pero eh, bueno, pues hasta que no eh, nos los explican, no. No entendemos a lo que nos vamos a enfrentar, ¿no? tenemos una cierta idea, pero aquí vamos a ver siete retos a los que nos vamos a enfrentar en el proceso de transformación. Hablaremos también de la inteligencia artificial, es un concepto mmm, ya muy maduro y que eh, hoy en día pues, eh, cualquiera eh, lo tiene a su alcance. Vamos a ver cómo podemos tener la oportunidad de incorporar procesos de inteligencia artificial dentro de nuestra empresa organización o para nosotros mismos. Y por último, veremos algunos casos de éxito. Me vais a disculpar que tengo un proceso de catarro, eh, no tiene nada que ver, espero, con cosas que vengan de China, pero eh, tengo un proceso catarral importante y vamos a intentar que, que todo vaya correctamente, ¿vale? Eh, que no me quede sin voz. Eh, bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar eh, estableciendo los objetivos de esta sesión, que van a ser tres necesitamos descubrir las tendencias de la transformación digital eh, a corto y medio plazo, un año es un plazo bastante razonable, pero siempre con un objetivo, que es el objetivo de marketing, que es vender más y vender mejor, ¿vale? eh, Aprender que no toda estrategia de transformación digital nos va a valer, que tenemos que adecuada a nuestro modelo de negocio y, por último, ver algunos casos de éxito, algunos de ellos muy llamativos, eh, que bueno pues eh, nos dan una idea de por dónde puede ir la evolución y otros eh, mucho más sencillos que bueno, pues nosotros también podemos incorporar sin ningún tipo de problema. A modo de introducción eh, vamos a hablar un poquito de qué es esto de la transformación digital. Eh, mmm, veréis, vivimos en un mundo en el que eh, la mayor compañía ...de producciones audiovisuales no tiene una sola sala de cine, que es Netflix. Vivimos en un mundo donde la mayor compañía de turismo no tiene una sola cama propia, que es Booking. Vivimos en un mundo donde la mayor empresa de transporte de personas no tiene un solo vehículo propio, que es Uber. Estamos eh, en un mundo que se ha transformado absolutamente, en todos sus conceptos, en eh, digital. Hoy en día eh, todos eh, estamos organizándonos para tener en el móvil todo lo que necesitamos, bueno, en el móvil o en dispositivos móviles, ¿vale? Y esto es algo que las empresas no pueden obviar, eh, tenemos que reinventarnos de alguna manera, tenemos que eh, procurar no vivir de espaldas a lo que la sociedad demanda en este momento, y eso implica un cambio bastante profundo en la filosofía de trabajo de la mayoría de las empresas que tienen eh, una filosofía todavía no digital, una filosofía muy analógica. ¿no? Entonces, antes de quejarnos de que tenemos problemas porque Amazon nos está quitando clientes, vamos a intentar de alguna manera evolucionar nuestro negocio y no competir con Amazon, que no tiene ningún tipo de sentido, pero, eh, o con Uber o con Booking, pero sí aprovechar las herramientas que ellos ya han incorporado y que nos puede servir de modelo para transformar a la vez nuestra estrategia. Y dentro de eso, pues tenemos que ser conscientes de lo que podemos y lo que no podemos hacer. Entonces, vamos a descubrir 10 tendencias que hoy en día todo el mundo está considerando de alguna manera para eh, incorporarlas de una forma o de otra dentro de su estrategia de transformación digital. La primera de ellas es lo que tiene que ver con los datos. Los datos eh, los vamos a dividir en estos tres apartados, cada uno de los apartados lo vais a ver resaltado, este concretamente habla del tema del eh, 5G. Eh, los datos hoy en día son el caballo de batalla de cualquier organización, el, el Big Data, nosotros no tenemos que estar haciendo Big Data, pero eh, sí que necesitamos de alguna manera incorporar tecnologías que nos permitan ser más rápidos, más ágiles. Hoy en día ya contamos con el 5G y la eh, tendencia son los micromomentos, los micromomentos son eh, esas cosas que nos permiten saber en tiempo real lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Ese micromomento momento, que por ejemplo entramos en un centro comercial y eh, a través de la conexión que ya nos está dando de eh, 5G en el centro comercial, podemos saber eh, si tenemos clientes que están dentro del centro, eh, darles anuncios personalizados, vamos a hablar bastante de identidad, vamos a hablar bastante de toda esta tecnología de marketing personalizada y el 5G es algo que tenemos que utilizar, por lo tanto no permanezcamos ajenos a esta tecnología y vayamos pensando en que esto mmm, evoluciona, lo del 4G ya está superado, por supuesto lo de 3G y el 6G vendrá, pero de momento estamos dentro del de mundo del 5G. El concepto de data, en este momento, también se asocia muchísimo a inteligencia artificial. Vamos a hablar bastante de inteligencia artificial dentro de esta presentación. Eh, pero, ¿por qué que tenemos que, de alguna manera, ir pensando ya en incorporar la inteligencia artificial? Que Descubriremos que no es un concepto actual, es un concepto que viene desde hace mucho, mucho, mucho tiempo y los que hemos vivido en el mundo tecnológico lo conocemos desde los años 90 tranquilamente y ya era antiguo, ¿de acuerdo? Pero hoy en día el desarrollo que ya ha logrado nos va a permitir eh, automatizar procesos, pero... Cuando hablamos de inteligencia artificial tenemos que ser conscientes de cómo podemos utilizarla y eso es lo que vamos a intentar ver hoy. No vamos aquí a desarrollar robots, eh, a, a daros la idea de que es el momento de que hay que desarrollar un robot que pinte ni cosas de estas. La inteligencia artificial y dentro de la inteligencia artificial una disciplina que se llama el Machine Learning... Está ya a vuestro alcance y existe código abierto para que lo podáis utilizar. Hoy lo vamos a descubrir y vamos a ver ejemplos de empresas eh, de distintas actividades que ya lo han incorporado. Y, eh, por supuesto, la gestión de identidad. La gestión de la identidad eh, eh, es muy importante. La mayoría ya habéis descubierto, los que tenéis Apple que eh, las cookies en Safari están bloqueadas, es decir, ya a estas alturas eh, resulta que la gente se ha puesto un poquito seria con esto de la gestión de la identidad. Uh, ya, no, ya no podemos manejar las cookies de los navegadores, entonces ahora mismo tenemos que pensar en otros medios para poder identificar a nuestros clientes y... Eh, pensar que eh, cada dispositivo que lleva nuestro cliente eh, eh, tenemos que identificarlo y tenemos tecnología para hacerlo a través de lo que se llaman los Device IDs. Los Device IDs, es decir, los identificadores de dispositivos eh, debéis de empezar a cambiar vuestros sistemas y en vez de que la gente acepte las cookies, ya directamente tenemos la eh, posibilidad de rastrear dispositivos, eh, saber exactamente, con independencia de que nos activen las cookies o no los navegadores, eh, podemos saber perfectamente que tenemos clientes o posibles clientes, oportunidades alrededor nuestro. Entonces, mmm, de hecho, luego vamos a ver algún ejemplo donde... Eh, ya las marcas están utilizando la identificación de eh, los dispositivos en vez de la gestión de los cookies para eh, saber la identidad en línea que tenemos. Y también los que son muy importantes, los negative targeting. Es decir, eh, no podemos estar mandando anuncios o ofertas a gente que no esté interesada en ellas. ¿vale? Por lo tanto, no sé, pongamos que tenemos una empresa de higiene femenina y le estamos enviando mensajes pues, a un señor de eh, 50 años que está, es cliente nuestro, pero no está interesado en lo que nosotros estamos ofreciendo, con lo cual, eh, cuidadito con lo que es el negative targeting y los esfuerzos que no funcionan. También, bueno, pues es una cuestión a considerar. Entonces, el tratamiento de los datos a través de herramientas de tipo 5G, ya la tecnología 5G, eh, incorporar pequeñas inteligencias artificiales en nuestros procesos y ir abandonando las cookies a favor de los device IDs es algo que debéis de considerar dentro de los procesos de transformación. Eh, utilizar tecnologías que ya están obsoletas o que van a quedar obsoletas dentro de poco pues eh, no es una buena recomendación. Por lo tanto, centraros en estos eh, tres, eh, tres módulos. El e-commerce. El e-commerce, que parece hablar de tendencia, que el comercio electrónico es tendencia, parece eh, bueno pues que, que se ha quedado en lo antiguo, pero no, no es cierto. Eh, hoy en día eh, ya tenemos una irrupción de, una, de algo que ha ido poco a poco introduciéndose en nuestras vidas, que son las webs comparadoras. Hasta ahora las webs comparadoras, cuando hablamos de webs comparadoras, pues eh, tenéis en la cabeza pues desde Rastreator, que es del mundo de los seguros, eh, Booking, Rumbo, que son el mundo de los viajes, eh, todo este tipo de webs comparadoras, ¿vale? Pero hoy en día, eh, a través de la inteligencia artificial, cada, casi cualquier producto ya va a poder tener una web que lo compare. Las web comparadoras todavía están en modo de desarrollo y es una buena oportunidad para... Eh, ...que eh, invirtáis no en el posicionamiento dentro de Google... ...sino en el posicionamiento dentro de las webs comparadoras... ...porque está demostrado que eh, la gente ya en un porcentaje casi del 30%... ...se fían más de las webs comparadoras que de la búsqueda directa que se hace en Google... ...por lo tanto, puestos a que tengáis que invertir en eh, tener una presencia efectiva... ...de vuestro comercio electrónico considerar las webs comparadoras como una muy buena opción. Eh, una tecnología que eh, se está también incorporando, de momento está en modo de pruebas en el propio Facebook y eh, en el propio Instagram, eh, es el pago directo a través de las redes sociales. Las redes sociales hasta ahora se han estado considerando como un escaparate, un medio para generar leads, oportunidades, que vayan directamente hacia eh, las plataformas donde tenemos el pago, a través de Paypal, a través de eh, plataformas seguras, de los bancos, la que sea, pero eh, pagar en las redes sociales es algo que no estamos todavía, no estamos concienciados, nos salimos de la red social y vamos al sistema de comercio electrónico bien. Eh, considerar que hay una tendencia bastante importante y además es muy lógica, porque las redes sociales ya se han ganado la confianza de los usuarios y están en todos los móviles, a que se pueda pagar directamente a través de las redes sociales. Eh, las eh, plataformas principales de redes sociales, las que todos tenéis en la cabeza, poco a poco van a ir incorporando eh, aplicaciones APIs, es decir, módulos de intercambio, que van a estar a vuestra disposición y eh, ya se puede, en muchos casos hay grupos de compra, hay, pero no te permiten el pago directo. Bueno, pues ir pensando que esta tecnología de pago a través de las redes sociales ya se va a empezar a hacer popular a partir de eh, este año en el que estamos. Y bueno, ahora le vamos a dedicar bastante, aquí simplemente ese modo de introducción, el TV Commerce. Eh, yo, hoy en día, eh, te vas a comprar una televisión y, bueno, pues eh, tiene conexión absolutamente a todo. tenemos eh, Luego veremos los distintos modelos, eh, veremos los que son los modelos S-Bot, A-Bot, los modelos T-Bot, que es el vídeo en demanda, transaccionales, en fin, híbridos... Y eh, la televisión abre un mundo directamente vinculado al comercio. Hay muchas maneras de utilizar eh, esta plataforma. Y además, como ya tiene conectividad a través de la nube con el resto de dispositivos, eh, el TV Commerce es algo que eh, cada vez más vamos a poder hacer. De hecho... Eh, hoy en día eh, las plataformas de televisión se pueden ver tranquilamente en dispositivos móviles y esos dispositivos móviles admiten eh, campañas de publicidad similares a Google AdWords o a Facebook Ads que eh, a través de un pago directamente a las plataformas de TV Commerce nos posicionan nuestros productos muy bien. Entonces, bueno, pues eh, digamos que el, el mundo SEO, el mundo de posicionamiento, ya no se restringe simplemente al entorno de internet que domina Google sino que estamos ya entrando en eh, considerar posicionamientos de nuestro comercio electrónico en otro tipo de plataformas que eh, ya no son exclusivamente eh, Google pero cuidado eh, yo no estoy diciendo que se abandone lo que funciona normalmente cuando algo funciona debemos de seguir manejándolo pero eh, en mi opinión es conveniente que vayamos considerando como tendencia, ya si vamos a hacer una transformación digital, eh, plataformas más allá de eh, Google. Eh, otra de las tendencias que tenemos que tener en cuenta, porque el año 2021 va a ser bastante drástico en este sentido y debemos de empezar a prepararnos, es en el tratamiento de la privacidad, en el tratamiento de los datos personales. Eh, ya existe una directiva que está en vigor, la tenéis aquí, es la directora 2019-770 de la Unión Europea, pero que eh, de momento simplemente está en vigor, pero no está eh, siendo aplicada con rigor hasta julio del año 2021. ¿Y qué eh, establece esta directiva? Pues que vamos a poder pagar con nuestros datos personales, así de sencillo. Es decir, nuestros datos personales pueden ser tan válidos como el euro. Es decir, si puede ser que nos encontremos que digan oiga, pues nosotros le vamos a dar eh, servicios o acceso a nuestra plataforma eh, a cambio de que usted nos deje que eh, sepamos su número de teléfono y bueno, pues eh, por poder compartir dentro con, con terceros su número de teléfono, pues tiene usted una suscripción a nuestros servicios. Como si pagáramos exactamente igual. Entonces, esta equiparación... A, como si fuera una moneda nuestros datos personales, eh, va a abrir un mundo muy importante, eh, porque mm, eso hay que regularlo, eso, mm, ¿qué sucede si no estamos de acuerdo con eh, lo que luego hacen con nuestros datos o con los servicios que recibimos? <ríe> Bien, pues desde el punto de vista legal, eh, esta normativa que va a ser de implantación en julio del 2021, y que, eh, de la que se hablará mucho a partir del de año que viene, en durante este año tenemos que empezar a pensar en que no va a irse, que se va a incorporar y que tenemos que empezar a trabajar en eh, acoplar nuestras plataformas a esto. Eh. Tenemos que entender que esto va a ser así, es como, eh, bueno, ya sabemos que el Brexit se va a producir, eh, los aeropuertos están adaptados, a partir de ahora la gente que venía de Inglaterra, de, de United Kingdom, venía con eh, pasaporte europeo, es decir, no necesitaba pasar por ninguno, eh, por ningún sitio especial, ahora mismo, eh, todos los aeropuertos, todos los procesos de intercambio de pasajeros eh, ya estaban preparados hace tiempo para esto. Bien, preparemos nuestros sistemas de comercio electrónico para que se ajusten a una nueva directiva porque mm, eh, nuestra competencia lo va a hacer y nos podemos encontrar que nos sobrepasen directamente si no tenemos eh, esta previsión y hemos adaptado nuestros sistemas. Bien, eh, la cuarta tendencia es la eh, tendencia del móvil. Eh, el, el, el mobile ya eh, bueno, no, es, no es ninguna tendencia, es decir, aquí ya eh, hemos incorporado el móvil a nuestro mundo y ha tocado. ahora ya sí que toca directamente el eh, utilizar todos los recursos que nos provee. Eh, la primera de las tres eh, cosas que me gustaría destacar para el año 2020 dentro de este mundo móvil sería eh, la adaptación ...de eh, las eh, que se conocen como PWA, que son las Progressive Web Apps eh, Vamos a ver, las, las aplicaciones eh, que suelen venir nativas con el, con el móvil... ...son aplicaciones muy pesadas, son aplicaciones que se cargan... ...con una cantidad de megas muy elevada, están continuamente conectadas... ...y hacen un consumo tanto de datos como de recursos del propio móvil muy elevados... Y eh, esto es una tendencia a desaparecer. Las aplicaciones de tipo eh, light, de tipo lite, como por ejemplo tenemos Twitter lite o tenemos Facebook lite, son ejemplos de aplicaciones progresivas. Aplicaciones progresivas son eh, aquellas que solamente cargan lo necesario en el momento en que son necesarios y optimizan el tiempo de uso del móvil del usuario. Son precisamente los usuarios, además este tipo de cosas suelen no requerir una instalación, sino que se nos van cargando en tiempo real, son los propios usuarios los que están demandando cada vez más este tipo de tecnología. Y está en nuestro, en nuestro servicio. Hace un tiempo nos dedicábamos mucho esfuerzo a hacer webs. Después hemos hecho muchas aplicaciones. Bueno, ahora tenemos un modelo híbrido que son las PWA, que son los modelos de, eh, que incorporan lo mejor de las eh, páginas web, accesos, eh, por ejemplo, con independencia de navegador y demás, pero también incorporan la potencia de una aplicación a nivel de visualización y demás. Entonces, toda esta tecnología de Progressive Web apps, ahí tenéis algunos ejemplos eh, como Aliexpress, Flickr, Lite... Webbo, Tribago, todas estas aplicaciones, la verdad es que funcionan muy bien y muy rápida porque son bajo demanda el consumo de datos que hacen y ocupan muy poquito espacio en el móvil. Por lo tanto, eh, considerar que si vais a hacer un proceso de transformación digital, eh, incorporar esta tecnología. No incorporéis ya eh, tecnologías de webs responsive para móvil ni tecnologías solamente de app, de app, sino que nos tenemos ya que pensar en este tipo de eh, cosas. La hiperpersonalización hiper es eh, algo que todos estáis viviendo en este momento, que es, eh, por ejemplo, la geolocalización. Es decir, eh, pasamos al lado de un sitio y a través ya no de las cookies, sino como os he comentado que del de, de, de device ID, el device ID es un código que tienen todos los eh, eh, dispositivos, es un código alfanumérico de 16 caracteres. Este código alfanumérico de 16 caracteres es perfectamente localizable y lo podemos incorporar a nuestro CRM. Nuestro CRM es nuestro eh, sistema de gestión de clientes. Entonces, eh, si el cliente eh, lo quiera o no, le podemos captar su eh, device ID. Entonces, si lo incorporamos como dato dentro del CRM y utilizamos herramientas de inteligencia artificial, como luego vamos a ver, eh, vais a poder hiperpersonalizar lo que hagáis, de tal manera que eh, si, no sé, es que cuando lleguemos a los ejemplos os daréis cuenta, pero si es la hora de comer pues podéis hacer que la personalización del mensaje que mandéis esté pensado para la hora de comer. Si es la hora de merendar, pues exactamente igual. Es decir, que de alguna manera el mensaje le llegue eh, al sentimiento del posible comprador eh, con una combinación de factores que pueden ser hasta combinaciones meteorológicos. No actuamos igual cuando llueve que cuando hace sol y un montón de cosas. Luego lo veremos de alguna manera. Pero tenéis que tender a incorporar la hiperpersonalización eh, a través de eh, algo que todo el mundo lleva encima, que son dispositivos móviles. Y algo muy importante, que, que es un concepto que cualquier marca hoy en día ya está incorporando, es lo que se llama el Drive to Store. El Drive to Store es la tendencia de decir, vamos a ver, eh, ven físicamente y haz la compra aquí. Pero, primero, has aprendido a través del móvil. ¿Qué es un Drive-to-Store? Eh, bueno, yo no sé si alguno de los que estáis escuchando, o ahora mismo, o de los que vais a escuchar, habéis, eh, sois usuarios de McDonald's o de Burger King. Pero, si estáis en un pueblo que no conocéis y os apetece eh, ir a un McDonald's o un Burger King, eh, a través de la aplicación tenéis un Drive-to-Store. Directamente os va a decir cuál es el mejor sitio antes de llegar e incluso os va a permitir hacer el pedido antes de que lleguéis para que cuando lleguéis ya esté preparado directamente entonces eh, el drive to store es precisamente eh, la, la tendencia de que la gente compra en entornos digitales muchas veces no se produce porque te queremos ir a probarnos las cosas ¿no? bueno pues necesitamos que cuando a través de lo que estamos haciendo en el marketing digital alguien ya venga preconvencido a nuestra tienda física utilizando el móvil, lo sepamos y no se nos escape esa oportunidad. Entonces el Drive-to-Store es tecnología que ya se está incorporando de una forma absolutamente masiva y que tenéis que pensar en eh, utilizar, porque lo cool últimamente ya no está siendo comprar eh, todo a través del móvil en digital, sino que lo cool está siendo encontrar eh, las cosas en el comercio digital e eh, ir directamente a la tienda física a hacer el consumo, por lo tanto aprovechar esa tendencia de alguna manera. <coughs> el Brain Content, es el contenido... El, bueno Decir que el contenido es una tendencia no, no, no tiene sentido. Eh, el contenido eh, de marca es eh, lo que va a hacer que eh, funciona o no funciona nuestra estrategia. Esto es así y lo sabéis todos, los que os habéis dedicado, de alguna manera <coughs> habéis manejado este tipo. Pero eh, el contenido hoy en día eh, lo que busca es la interactividad y la interactividad va a pasar por dos formatos. El dos formatos que eh, se llaman street advertising, es decir, eh, en la calle directamente, y ya más allá de la calle, el concepto de DOOH, eh, que es el Digital Out of Home, ¿vale? Es decir, lo que buscamos de alguna manera, y luego veremos, eh, insisto en que veremos ejemplos al respecto, eh, son contenidos que nos permitan interactuar y ser atractivos con la persona que está fuera de su casa, y que el contenido lo tiene en el móvil, pero también lo va a poder tener en marquesinas, de paradas de, esta de autobús, en cualquier momento que tenga que interaccionar. Entonces, esta inteligencia, que estos contenidos se conviertan en interactivos, eh, va a ser algo también que vamos a estar eh, viendo continuamente en todo, ¿vale? y eso es a través de... Eh, cuestionarios, contadores, eh, memes, encuestas, es decir, que en un momento dado te venga un vídeo, un meme, un montaje. Es un contenido muy interactivo, pero que te tiene que llegar eh, justamente en el momento en el que está haciendo. Encuestas, webinars, como este que estamos haciendo, etc. etc. Todos esos contenidos interactivos. E interactivo porque es un webinar interactivo. Porque sabéis que tenéis un chat y que eh, en cualquier momento podéis eh, pararme, preguntar cualquier cosa. Eh, y en la medida de mis posibilidades podemos eh, hablar de lo que vosotros queráis eh, a través del chat, ¿vale? Por lo tanto tenemos una cierta interactividad también en este, en este momento. Eh, el brand content eh, y la publicidad nativa son dos conceptos que hoy en día eh, se van a separar. Eh, ¿Qué es el brand content? El brand content es algo que, que lo tenéis ahí como tendencia y que ya se ha convertido en una realidad. Se trata de generar contenidos que están vinculados a una marca y que permiten co eh, conectar esa marca con el consumidor. Por ejemplo, uh, ¿os suena Popeye? Popeye, eh, ¿qué comía? Popeye comía espinacas, ¿verdad que sí? Bien, Popeye fue una producción, un, con, un brand content de la asociación americana de productores de espinacas. Y sin necesidad de vender el producto de espinacas, eh, directamente eh, tú tienes en tu mente eh, algo que te mmm, gusta y que te está vendiendo el consumo de espinacas bien pues esto sería el brand content es la parte más especial es más emocional es más experiencial de acuerdo eh, pero qué busca la publicidad nativa por eso digo que tenemos que variar estos dos conceptos la publicidad nativa sería de alguna manera eh, es una publicidad que se percibe como no intrusiva pero no oculta que es publicidad por ejemplo eh, los influencers, los influencers de verdad, no los cuatro que hay por ahí que dicen que son influencers, no, la gente que realmente influye de verdad, pero esta, eh, una acción con un influencer se considera que es cortoplacista, es decir, eh, si alguien se pone en nuestra ropa para vender en esta temporada, mmm, es para esta temporada, no es en general. El brand content eh, lo que busca es crear una emoción o un contenido que va a perdurar en el tiempo y en cambio el, eh, la publicidad nativa estaría más pensada para una táctica concreta eh, para un tema muy concreto entonces vamos a separar los dos conceptos el concepto de brand content y el concepto de publicidad nativa hasta ahora eh, eso no estaba pasando hasta ahora bueno pues el tema de llegar a las emociones ya conocéis la mayoría de vosotros el concepto de inbound marketing. Eh, bueno, pues eh, vamos a, en el año 2020, eh, con los nuevos hábitos de consumo, con las nuevas con posibilidades de plataformas de contenidos que vamos a tener, eh, buscaremos algo que eh, aprenda, divierta, enriquezca y que permanezca emocionalmente en el subconsciente del posible comprador. ¿De acuerdo? Y otra cosa que, eh, bueno, pues ya a todos os suena y está pasando, es eh, el distinguir las fake news y deep fakes, ¿vale? Eh, eh, ahora mismo, eh, bueno, pues nos podemos encontrar que nuestra competencia nos esté directamente eh, incluyendo en publicidad negativa, falsa, o en fin, todo este tipo de cosas. Hay herramientas. Yo conozco, por ejemplo, eh, bueno, pues la Comisión Europea está poniendo mucho dinero para este tipo de, de, de herramientas que distinguen los deepfakes. Por ejemplo, esto que tenéis en, en la pantalla es un deepfake. Es una, es, esa bandera nunca existió ahí, ¿vale? Pero es una fotografía que se hizo viral a través de eh, un movimiento social que eh, decidieron incorporar eh, una, una bandera que la verdad es que eh, hay que tener mucho ojo para ver que eso no es un montaje. Pero sí lo es. Entonces, ¿cómo podemos saber eh, los, lo que son montajes y no montajes? Bien, eh, incorporar en todas vuestras plataformas aplicaciones, eh, plugins, que de alguna manera eh, os permitan eh, identificar cuando alguien está compartiendo cosas que son falsas. Porque si eso que está compartiendo que es falso... Eh, os afecta directamente a vosotros eh, vais a tener un serio problema <coughs> y la tecnología para generar fake news y deepfakes eh, por desgracia cada vez es mayor, necesitáis combatir eh, esta desinformación si es que pertenecéis a alguna organización o pertenecéis a alguna marca que en un momento dado se pueda da ser, sentir atacada o ser directamente objeto de eh, cosas falsas, por lo tanto Cuidadito, cuidadito y prepararos, prepararos por si eh, vuestra competencia o usuarios malintencionados eh, se dedican a hacer montajes que tengáis la base tecnológica para poder eh, manejar este contenido y demostrar que efectivamente no existe. Yo os podría hablar de dos proyectos interesantes que son eh, WeVerify, eh, tal como suena, WeVerify, nosotros verificamos, o... Inbit son plugins que se ponen en los navegadores y que te permiten saber si lo que estás viendo de alguna manera es un fake o es una realidad disculpadme un momentito bien esta sería la quinta oportunidad la sexta oportunidad de la que eh, os quiero hablar es el audio online el audio online no es una novedad, no es absolutamente para nada algo que acabemos de inventar. Pero, pero, pero, eh, cada vez más el podcast y los mensajes, o bueno, si sois usuarios de WhatsApp, sabréis perfectamente la importancia de los mensajes de voz. <coughs> bueno, pues los podcasts eh, son muy valiosos para crear credibilidad. Eh, el poder, de alguna manera, eh, decidir cuándo escuchamos los mensajes y demás de una forma no invasiva, que no se pierda nuestro mensaje, incluso que posicione en asistentes virtuales, en plataformas de streaming y demás, es algo que eh, debemos de considerar. Entonces, <coughs> las herramientas de podcast ya son muy maduras ya es momento para que consideréis que el audio online es algo más que eh, simplemente grabar mensajes de voz para enviarle a nuestros amigos a través de WhatsApp. Y, de hecho, eh, enlazado con el mismo concepto están los asistentes virtuales. Los asistentes virtuales, que dentro de un momento volveremos a hablar de ellos, eh, son algo que ya no necesita ninguna presentación. Uh, pero cuidado, cuidado. Eh, ofrecen una oportunidad o es una tendencia de transformación de transformación y a la vez también son un peligro, porque eh, nada nos asegura que no sean hackeables, ¿vale? Es decir, eh, los asistentes virtuales cuando incorporamos en nuestro proceso de transformación este tipo de audios inteligentes, eh, también tenemos que pensar un poco en la seguridad, en la seguridad que le ofrecemos a los usuarios, ¿de acuerdo? Pero esta tecnología está evolucionando. Está evolucionando mucho. Eh, hay una cosa que en las redes sociales empezó, primero empieza la tecnología, en el segundo paso los usuarios la admiten la tecnología, en este caso ya el segundo paso está dado, y el tercer paso suele ser el análisis de las emociones. Es decir, eh, habréis visto cómo, por ejemplo Facebook nos permite ahora decir me encanta, no me, lo odio, no sé qué, eh, más allá de un simple me gusta. Bueno, pues los asistentes virtuales están evolucionando, <coughs> por ejemplo, a reconocer los estados de ánimo. Disculpar por el catarro, de momento eh, la voz me va respetando, pero es un poquito complicado para mí. Entonces, eh, el tema de los asistentes de voz y los asistentes virtuales eh, deberían de ser eh, considerados en vuestro proceso de transformación digital porque cada vez más eh, se van a ir imponiendo, y cada vez más vamos a obtener este tipo de dispositivos dentro de la vida de nuestros posibles consumidores, exactamente igual que el streaming. Eh, ¿A quien no le suena Spotify hoy en día? Es decir, eh, Spotify es una <coughs> herramienta donde la publicidad existe, donde podemos posicionar nuestra marca, eh, pero hay, hay mucho más, es decir, hoy en día... Hay servicios que se van a imponer, por ejemplo, no sé si conocéis SoundCloud, es un servicio donde cualquiera puede poner su producción artística, musical y demás, y compartirla como una red social. Os hago notar también la importancia de redes como TikTok, emergentes, que cada vez más se están imponiendo y que van basados en precisamente audio. Y eh, otra plataforma que de momento está solamente... En Estados Unidos que se llama Pandora, que es eh, una red social basada exclusivamente en streaming de audio. Entonces, bueno, pues igual que tenemos el streaming de vídeo, el streaming de audio cada vez se está imponiendo más. Eh, Spotify eh, es el gran ejemplo, pero eh, las plataformas van aumentando. Por lo tanto, podéis pensar también en posicionaros dentro de estas distintas plataformas. Y por último está el audio inmersivo. La realidad virtual es algo que ya es un concepto que, eh, que ya conocéis perfectamente. Bien, eh, la posibilidad que nos ofrece la realidad virtual y los entornos virtuales de poder hacer un audio que sea inteligente, inmersivo de la experiencia del usuario según la aplicación en la que se está moviendo, es decir, al mover la cabeza o al desplazarte dentro de ese entorno virtual, tener la posibilidad de incorporar mensajes de marketing o audios inmersivos es algo muy muy muy interesante porque te transporta directamente al lugar que tú deseas entonces <coughs> pensar en que cada vez más los usuarios eh, entienden lo que es la realidad virtual cada vez los usuarios pasan más tiempo eh, inmersos dentro de esta realidad propia que se crea y cada vez más eh, ese tiempo que están pasando dentro de la realidad virtual, está a vuestro alcance para crear eh, audios que eh, se incorporen de una forma no invasiva y puedan directamente, pues igual que estáis paseando por un centro comercial y estáis escuchando eh, impactos publicitarios o estéis viendo impactos publicitarios, el audio inmersivo también es una tendencia a tener mucho en, muy en cuenta. Es una tecnología además muy novedosa que impacta mucho cuando eh, se utiliza en una estrategia. De esto estábamos hablando precisamente, de la innovación tecnológica. La eh, realidad aumentada es algo que ya, eh, bueno, pues más allá de la aplicación de Pokémon que todo el mundo conocéis, pues está imponiéndose. Por ejemplo, eh, una de las cosas de las que carecen las tiendas de ropa online hoy en día es la de que te puedas probar en tiempo real la ropa y veas cómo te quede, es decir, normalmente vas a tener que pedirla, te va a llegar a una tienda donde físicamente te la tienes que ir a probar y después, eh, bueno, eh, ya veremos si te la llevas o no, pero el e-commerce tradicional no incorpora todavía la realidad aumentada la realidad aumentada ya se, es una tecnología que está eh, en modo prueba sí que nos va a sorprender dentro de poco, eso que decían ese dicho de lo que pides por una conocida marca y lo que te llega luego, ¿de acuerdo? Bien, para evitar ese tipo de cosas y que, bueno, pues lo típico también de que la gente localiza el, eh, lo que quiere comprar, va a la tienda, se lo prueba y luego se va de la tienda y lo pide por internet, <coughs> va a quedar eh, superado por el tema de la realidad aumentada y la realidad aumentada que ya es una eh, cosa muy habitual dentro de las aplicaciones de juegos eh, se va a imponer dentro de muy poco en las eh, tiendas de eh, comercio electrónico de grandes cadenas y demás pero que es una tecnología que ya está también al alcance de cualquiera de nosotros y debemos de considerarlas eh, y el posicionamiento en todo lo que son el, el internet de las cosas, el, la innovación tecnológica de lo que se llama el internet de todo, que ya se ha impuesto directamente con nosotros. <coughs> Los altavoces inteligentes no solamente son el modelo que todos conocéis estándar, sino que como veis eh, ya tenemos pantallas, eh, realmente se han convertido y se van a seguir convirtiendo en eh, un punto de contacto con el usuario importantísimo. Y los altavoces inteligentes eh, con pantallas incorporadas eh, son una innovación tecnológica que está a vuestro alcance. Son puntos muy amables que metéis dentro de eh, la casa del usuario directamente eh, y que utilizan en momentos además no invasivos. Con lo cual eh, están a vuestro alcance también estas plataformas para que podáis incorporarlas dentro de vuestra estrategia de marketing. <coughs> en el mundo de la televisión conectada, Hoy en día, eh, eh, todos sabéis perfectamente lo que es la Smart TV, este concepto había que explicarlo hace tres o cuatro años, había que explicarlo, pero hoy en día ya sabéis todos perfectamente de qué va Smart TV y se considera, eh, yo recuerdo allá por los años 80, que Bill Gates eh, tenía un, una visión y es que hubiera un ordenador en cada casa, ¿no? y le decían que eso no iba a ser posible, ¿no? Sacó el eh, IBM, sacó el concepto de PC, de Personal Computer, y la visión que había entonces era de eh, un ordenador en cada casa. Hoy en día nos suena, pues eso, ¿quién no tiene un ordenador, no? De alguna manera, pues eh, eso, hoy en día pasa exactamente igual con la eh, televisión conectada con la eh, Smart TV. La Smart TV se considera que eh, vamos a tener todos, todos, todos eh, al menos tres suscripciones en cada casa. Eh, pues a Netflix, a YouTube y HBO, o a la que salga, o a la que sea. ¿no? Entonces, el modelo tradicional, eh, que se llama el modelo SBOD, que es el vídeo bajo demanda, la suscripción a vídeo bajo demanda, eh, se va a ir convirtiendo poco a poco en modelo SOBD, pero también con advertising, es decir, con publicidad. Entonces, habéis visto ya, por ejemplo, que hay vídeos bajo demanda que de repente, bueno, pues antes de que se haga el vídeo, eh, te incorporan publicidad. Eh, modelos online de televisión, plataformas eh, de las que todos conocéis, que eh, incorporan eh, publicidad en medio del programa con independencia de lo que se esté poniendo en la televisión. Entonces, este modelo híbrido donde la televisión <coughs> ya no se ve directamente en el dispositivo de 40 pulgadas o de 30 o de los que tengamos en casa, sino que la televisión ya eh, son plataformas que vemos en cualquier dispositivo, eh, nos va a permitir también hacer uso de esta tecnología que antes, bueno, pues, eh, parecía, no sé, como muy exótico, le tenéis que explicar a la gente lo que era Netflix, o lo que era HBO, o lo que era Hulu, y hoy en día, pues, eh, ya directamente eh, bueno pues eh, esto está parte de nuestra vida sin ningún tipo de problema y eh, la plataforma es decir vamos a ver eh, los DSPs para los que no lo conozcáis son eh, plataformas de compra de publicidad eh, es muy sencillo eh, vosotros eh, la publicidad que yo recibo en mi casa no es la que recibís vosotros eh, la publicidad que recibe un señor de 55 años eh, soltero, pues no es de igual que la publicidad que recibe una señorita de 18 años de la universidad. No, no es igual, no es igual. Eh, ¿Y por qué? Porque las plataformas de Internet y las aplicaciones eh, compran la publicidad de una forma que se llama programática a lo que se llaman los DSPs. Los DSPs son Demand Side Platform, significa que eh, la publicidad está ahí, la han puesto los anunciadores y los anunciadores dicen, bueno, pues cuando alguien de 18 años, eh, sea hombre o mujer, se conecte en Málaga para a las 10 de la noche, yo quiero que le salga mi, pro, mi publicidad, pero que no le salga a otros. Bien, <coughs> esta publicidad programática que os suena a todos del mundo de Google, Google AdWords y demás y de Facebook Ads, ya va a estar directamente en las plataformas de compra de las televisiones digitales. Por lo tanto, eh, es un modo de entrar o de posicionar también vuestra imagen de marca dentro del de mundo de la plataforma de televisión, porque ya prácticamente todas las eh, plataformas de televisión están incorporando el acceso a lo que se llama DSP y por lo tanto la televisión conectada eh, va también a incluir esta parte de eh, compra programática, es decir, compra eh, individualizada al gusto del de usuario inde independientemente de eh, como os diría yo, el horario o el sitio y demás, entonces hasta ahora lo que están haciendo, eh, imaginaos que ponen un anuncio en Tele5 pues o en la 4 o en la que os guste, lo vemos todos a la misma hora y en el mismo momento. ¿De acuerdo? Las plataformas digitales ya no, es decir, cuando salga un anuncio, a cada uno le saldrá el anuncio que le tiene que salir porque está a vuestro alcance que aparezcáis en esos anuncios porque podéis eh, participar con plataformas de tipo DSP. ¿Vale? Entonces todos estos conceptos que a lo mejor a algunos no suena, eh, bueno, pues eh, tenéis que ir... Poco a poco entendiéndolos y conociendo estas siglas que os van a ir acompañando continuamente. Exactamente el tema del uh, addressable, es decir, el tema del de consumo en, eh, en el hogar. Eh, yo, por ejemplo, eh, en mi casa eh, resulta que cuando llega la hora de cenar, pues ya no hay una televisión que vemos todos sino que en la mesa eh, te puedes encontrar que uno en su tablet eh, está viendo una televisión online, otro está viendo otra televisión online. Eh, bien, eh, Estos modelos de televisión donde mmm, ya la televisión no se ve en, lo, en, la, en, la, en general en una sola pantalla, sino que se ve en dispositivos, estos dispositivos nos permiten una serie de eh, conceptos que eh, hasta ahora no existían y bueno pues ya que tenemos al usuario conectado a una plataforma podemos directamente utilizar los recursos de comercio electrónico a esa plataforma exactamente igual que con una cosa que eh, se llama la HBB que es el siguiente concepto que es la televisión híbrida la televisión híbrida eh, ya se desarrolló es un proyecto que se desarrolló en el año 2009 eh, y bueno, pues que potencialmente ya lo tenéis a vuestra disposición y son servicios de entretenimiento eh, que permiten que podamos ver la televisión en cualquier momento a lo que nosotros queramos y no tener que estar viendo lo que se emite en ese momento, ¿vale? Eh, claro, eso asociado a la publicidad eh, de, de modo DSP y demás, entonces ya empezamos a cruzarlo absolutamente todo. Bueno, pues eh, que sepáis que el modelo HBB-TV... Eh, ya prácticamente como todos los hogares tenemos eh, televisores conectados, ahora sí es el momento de empezar a gestionar este tipo de contenidos y alguno más que vamos a descubrir muy en breve. <coughs> ¿Qué es el Digital Out of Home que antes he nombrado pero que ahora vamos a ver un poquito más? El Digital Out of Home es esto que tenéis en pantalla, ¿vale? Es decir, eh, de repente eh, estas dos señoritas que estaban eh, paseando por un centro comercial han visto aparecer directamente una publicidad a la hora de que se va a emitir esta película y eh, les va a permitir sacar las entradas porque les llega a sus móviles algo que diga eh, bueno pues aquí tienes un formato y ese formato va a cambiar <coughs> dependiendo del horario y de los gustos de la persona que esté cerca en este caso pues la película de los, de los medios y Ahí hay, hay, no sé si veis la publicidad que pone que dice gracias Megan. ¿Veis arriba que pone la palabra gracias Megan? Bueno, Megan es una de esas dos chicas que está ahí. ¿De acuerdo? Entonces, ese formato interactivo donde resulta que el dispositivo te llama y te habla directamente, eh, eso ya lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque Megan amablemente está compartiendo su identificador de dispositivo, no sus cookies ya, su identificador de dispositivo, y podemos lograr directamente a través de servicios y tecnologías que están a vuestro alcance, que eh, atraer la atención directamente de Megan, que todo eso sea muy hiperpersonalizado, el concepto que habéis visto antes. La creatividad, eh, a ver, eh, esto es lo que quiere la gente, eso que estáis viendo ahí. <coughs> la gente quiere jugar de alguna manera. El anuncio de McDonald's, en este caso, fijaros que eh, al final es un puzzle donde los usuarios pueden jugar. Cuanto más tiempo están pasando delante de la pantalla, la marca se le está quedando más. Entonces, esa creatividad ya está a vuestro alcance también y podéis hacerlo. Hay herramientas que directamente lo permiten. Entonces, eh, el modelo de eh, sacar a lo digital del de entorno de casa... Eh, como cosas como esta, por ejemplo, que estáis viendo ahora mismo, pues es muy importante que lo tengáis en cuenta porque, eh, bueno, pues a través de muy poquito esfuerzo vais a obtener resultados muy diferentes. Y esto que estáis viendo ahí, por ejemplo, pues veis que es muy, muy, muy, muy, muy creativo. Vale, y cuando hablamos de compra programática, es esto que veis aquí: es decir, eh, cada vez más se va a ir imponiendo que eh, los que tengáis algún tipo de comercio que sea físico, <coughs> podéis instalar paneles informativos, igual que en su día aparecieron en las hamburgueserías y demás, aparecieron paneles, pantallas donde eh, iban saliendo los menús, y de hecho todavía están, donde cada vez salen los menús... Y todo esto para que tú veas de un modo interactivo lo que hay, o vas a un cine y te vas sacando en tiempo real las películas que en ese momento puedes comprar. Pues exactamente igual en los centros comerciales, en el Digital Auto Home, permite formatos personalizados de tal manera que eh, en vez de poner eh, cabeceras eh, directamente, eh, tengamos aquí esto. Es decir, bueno, pues mira, eh, vas con el carrito, te está identificando que estás por la zona de las ensaladas y en este momento te está diciendo, aquí tienes healthy food, si eres de los que te gustan todo eso, de, de tendencia vegana o de tendencia saludable, y puedes comprar esta ensalada por no sé cuánto, ¿de acuerdo? Bien, eh, este tipo de digital out of home, que nos va a sorprender dentro de poco, esto, aunque si lo pensáis no lo veis en los en grandes centros comerciales o a los que vais, pero ya está incorporado, es una tecnología que existe y que dentro de poco va a llegar aquí. Vosotros podéis ser los primeros en pensar en tenerlo en vuestros propios establecimientos, de tal manera que las ofertas que saquéis vayan adecuadas a el tipo de cliente que en ese momento tengáis dentro del de establecimiento. Y lo podéis hacer directamente y el concepto se llama compra programática, como veis también muy novedoso. Y el último que nos vamos a parar, porque pues, eh, tenemos que parar de alguna manera, la, la tecnología nos da para mucho más, pero tenemos que de alguna manera también eh, centrarnos en un número limitado de, de posibilidades, en este caso estamos hablando de eh, los eSports. Eh, hoy en día eh, <coughs> ya tenemos la posibilidad de poder jugar directamente a través de cloud. Eh, hay una cosa que está variando, ya está uh, anunciado, yo no sé si sois usuarios o no, pero ya se puede hacer, eh, desde hace un par de meses aproximadamente, eh, Google ya tiene una plataforma de juegos sin consola, es decir, eh, eh, podemos con nuestro móvil, y bueno, pues podemos adaptar dispositivos como este que tenéis ahí, y que podéis eh, comprar en cualquier establecimiento de ramo, o en cualquier tienda online de las que... Tengáis en cabeza ahora mismo, ya podemos jugar directamente por streaming sin necesidad de eh, tener físicamente la plataforma. Es decir, no tenemos que comprar una Xbox ni tenemos que comprar un lo que sea. ¿Por qué? Porque ya directamente los anchos de bandas, el 5G y las plataformas actuales de cloud computing están permitiendo este tipo de eh, vídeo bajo streaming. Y bueno, pues es una, algo también importante, porque en estas plataformas que tienen millones y millones y millones de usuarios, eh, la publicidad es algo muy aceptado. Y vosotros podéis perfectamente utilizar el Cloud Gaming, si es que no vais a desarrollar aplicaciones de cloud, sí que podéis utilizar la tendencia de que el Cloud Gaming ya es una realidad. De hecho, para dentro de un par de meses está ya anunciado la plataforma xCloud de Microsoft. Y cuando Microsoft anuncia algo y Google también ya está dentro de esto, pensar que es algo, es una tecnología que puede tener mucho éxito. Pero no perdáis el ojo a las nuevas plataformas que van a salir. Las plataformas eh, tradicionales eh, también van a lanzar su hardware. Entonces, estas plataformas tradicionales que van a lanzar su hardware... Van a traer de la mano nuevos juegos en los cuales podéis vosotros también aparecer de alguna manera como eh, eh, posicionados con publicidad. Pero eh, también podéis directamente eh, ser desarrolladores eh, para estas nuevas plataformas. Entonces la nueva aparición de plataformas suele traer un nuevo concepto de juego que puede ser una oportunidad para aquellos que tecnológicamente estéis dentro de este mundo del de gaming, de la gamificación. Y dentro del mundo del gaming, eh, ya a mí lo que más me sorprende es que hoy en día ya es un mundo profesional. Es decir, eh, luego descubriremos en algún tipo de ejemplo que eh, esto ya no es un entretenimiento, ya no es una eh, industria del ocio, sino que es una, eh, un, eh, se ha profesionalizado los e-sports, los eh, deportes eh, digitales, eh, ya tienen clubes deportivos y tienen eh, toda una infraestructura a su alrededor y son profesionales con torneos internacionales, etc, etc. Y es una nueva profesión, aunque no os lo creáis. Entonces, eh, ya no se trata de ser un youtuber que me conozco trucos de no sé qué juego, me grabo y los publico para mi legión de seguidores. Eh, no, no, no, no, no. Ya tenemos clubs profesionales, igual que tenemos clubs de baloncesto, clubs de fútbol, pues también tenemos clubs de eh, e -sports. Y entonces, bueno, pues eh, es una nueva oportunidad para eh, que podáis desarrollaros dentro profesionalmente o incluso para que, eh, bueno, pues promováis este tipo de eh, cuestiones. Cuidado con la legislación. La legislación aún no contempla todo lo que pasa alrededor de esta actividad, pero la legislación intervendrá, siempre interviene después de la tendencia. La tendencia ahora mismo es a la profesionalización, luego lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Eh, según el timing que tenemos que tener en este webinar, efectivamente, concluimos eh, este módulo de eh, tendencia. Si queréis preguntar algo en el chat y demás, sentiros con toda la, la libertad de hacerlo. Yo lo estoy viendo, pero bueno, de momento... Pues eh, no sé si es que estoy dando mucha información o es que directamente estáis dormidos o que os gusta mucho escuchar, pero sentiros con toda la, con toda la libertad de eh, preguntar lo que queráis. Eh, la cuestión es que eh, toda esta cantidad de opciones a nuestro alcance deberíamos de ponerlas en un orden, deberíamos de decir, de acuerdo, vale, eh, lo digital no se va a ir, lo digital está a nuestro alcance y vamos a empezar a trabajar en ello. Eh, no va a ser fácil, ya os digo que hay una serie de retos que vais a tener que afrontar si es que queréis hacer un proceso de transformación digital. ¿Cuál es el primer reto, en mi opinión? La organización interna, es decir, eh, el rechazo al cambio... Dentro de la propia organización que vosotros tenéis. <coughs> Quien se encargue del proceso de transformación digital no lo va a tener fácil. Porque eh, exactamente igual que hubo que explicarle al proceso de fabricación con la aparición de la producción en cadena. O la aparición de la máquina de vapor y todo esto. Hubo que explicarle a la gente los beneficios eh, y bueno pues hubo transformaciones. Eh, obligatorias eh, toda transformación implica mm, un rechazo un rechazo por una parte y por lo tanto eh, no es nada fácil explicar eh, a nuestra organización que, tiene que, que nos vamos a volver digitales o que vamos a incorporar procesos digitales dentro de nuestro negocio tradicional analógico eh, preparados a, a rechazo y eh, ser constantes pero este va a ser el primer reto y no pensar no cometáis el error de creer que porque vayáis a proponer algo novedoso todo el mundo va a decir claro que sí lo están haciendo otros nosotros también en, a, más bien al contrario os vais a encontrar con mucha eh, oposición interna que vais a tener que vencer de alguna manera eh, el segundo reto es la comunicación es decir eh, aunque parezca extraño, eh, todavía a día de hoy las redes sociales son unas extrañas para muchas organizaciones. Eh, vamos a necesitar de alguna manera <coughs> incorporar la transformación digital interna, comunicarla a través de un proceso de comunicación en digital, es decir, en las redes sociales, en la web, en los blogs y demás. Y la realidad nos dice que a día de hoy Todavía mmm, un porcentaje, yo diría que mayoritario de organizaciones, no están utilizando las redes sociales con una estrategia conveniente. ¿vale? Entonces estamos perdiendo muchas oportunidades. Eh, necesitamos localizar dónde van a estar nuestros clientes potenciales una vez que nos, nos, cuando nos transformemos digitalmente, nuestros propios clientes o el objetivo va a cambiar. Eh, vamos a encontrarnos que accederemos a targets eh, que antes no podíamos acceder. <coughs> y esos targets pueden estar en redes sociales en los cuales ahora mismo ni siquiera nos planteamos estar. Eh, yo quisiera saber, por ejemplo, ¿cuántos de vosotros tenéis una estrategia en TikTok? Posiblemente muy poquitos, ¿vale? Y en la mayoría de los casos las organizaciones se centran más en el día a día y en la producción de contenidos y en el crecimiento de las comunidades o en la implementación de nuevos procesos y se olvidan de la parte de analítica y sobre todo la analítica avanzada, es decir, la analítica predictiva, el poder saber eh, si lo que estamos haciendo corresponde a lo que estamos esperando o no corresponde. Entonces, eh, antes, en el sector financiero, esto es evidente, lo hacéis todos, es decir, se hace un presupuesto del año, se hace una predicción, sector financiero, y ya sabemos si eh, vamos bien o no vamos bien según los objetivos. Bueno, pues exactamente igual en un proceso de transformación digital no cometáis el error de no afrontar una conversión también de medición avanzada de los resultados que vienen de ese proceso de transformación. Eh, el streaming, el vídeo. Eh, hoy en día la gente quiere que las cosas eh, pasen en tiempo real. Eh, no sé si estáis viendo el fenómeno que eh, ocurre últimamente en el que pasa algo en la televisión e inmediatamente las redes sociales se llenan de vídeos, memes eh, cosas que eh, corresponden con lo que está pasando en tiempo real <coughs> yo supongo que ayer muchos de los que estaréis viendo esta transmisión o de los que vais a verlo habréis visto un programa de televisión que eh, está teniendo mucho éxito donde bueno pues las infidelidades están al cabo de la calle y directamente lo que pasa en la televisión eh, está siendo transmitido en las redes sociales prácticamente en tiempo real y los contenidos suceden en tiempo real prácticamente con lo que está pasando en la televisión. Entonces, eh, utilizar la potencia que tiene hoy en día el live streaming a través de... Eh, eh, plataformas de tipo Facebook, Instagram, Periscope, en fin, cualquiera de las que queráis utilizar. Pero eh, pensar en una transformación digital sin incorporar en ese proceso de transformación streaming y vídeo, prácticamente es estar condenado al fracaso porque vamos en contra de lo que la gente quiere y lo que es tendencia. Entonces, el reto que vais a tener que afrontar es incorporar todo el tema de. Eh, gestión en directo de la imagen corporativa o de streaming y tener las plataformas adecuadas para ello. Y sin eso es muy complicado que tengáis éxito en vuestro proceso. El sexto reto, vamos a ver, la visión tiene que ser global. Lo hemos visto antes, tenemos desde eh, pantallas en supermercado, tablets, móviles, eh, todo lo que os pueda ocurrir a vuestro alcance. Whatsapp, email, redes sociales... Eh, di eh, directamente tiendas offline, es decir, tiendas físicas donde comprar... Eh, la, la transformación digital eh, no implica que todo se vuelva digital. La transformación digital implica incorporar procesos que eh, vayan, vayan ayudándoos a ese esa transformación pero sin olvidar que pertenecemos también a un mundo analógico donde eh, tenemos que seguir conviviendo. Entonces, esa visión global de 360 grados, eh, que es un concepto muy de marketing que todo el mundo entiende, eh, no podéis evitarla, no os centréis exclusivamente en lo digital. No perdáis de vista que vivimos en un mundo eh, global donde eh, exactamente igual necesitamos hacer acciones de tipo offline. Pero el Out of Home que hemos visto antes y que ahora vamos a ver ahora, que ahora vamos a ver en algún ejemplo, pues es algo muy importante. Tenéis que hacer una combinación y tener una visión que no se centre solo en lo digital, porque entonces fracasaréis. Y eh, la colaboración, vamos a ver. En la mayoría de los casos, eh, un proceso de transformación digital implica eh, tener que contar con elementos que no tenemos en nuestra organización. <coughs> ninguna empresa viaja sola, esto tenerlo claro. Entonces, a veces eh, tenemos que, no diría tanto prescindir, en algunos casos sí, como rodearnos de colaboradores que ya sean nativos digitales, ¿eh? es decir, eh, profesionales que vengan con las ideas ya directamente digitales <coughs> y de los cuales nos podamos fiar y se conviertan en compañeros de camino en este proceso de transformación. Eh, si intentamos que el proceso de transformación digital eh, se haga con lo mismo que ha sido analógico tradicionalmente en nuestra organización toda la vida y queremos que ellos lideren la transformación digital sin más, pues posiblemente nos equivoquemos. Entonces el séptimo reto es abrir nuestras mentes y abrir nuestras mentes a este mundo colaborativo en el que hoy nos movemos, donde eh, Estamos obligados a incorporar nuevos proveedores, nuevos colaboradores que nos acompañen en este proceso de transformación. Y estos siete retos son los que yo diría que son los que se os pondrán de enfrente y son pues las dificultades y eh, si no habéis planeado que vais a tener que eh, afrontarlos, cometeréis un error grave y por algún lado fallaréis. Y bueno, pues es una pena, es una pena que todo el esfuerzo y toda la inversión que hay que hacer en un proceso de transformación digital simplemente se pierda porque no hemos tenido en cuenta eh, la dificultad que vamos a encontrar durante el camino que vamos a andar. Hemos hablado varias veces de inteligencia artificial. Eh, al hablar varias veces de inteligencia artificial eh, nos obliga de alguna manera a pararnos, a pararnos un poquito y a hablar de este módulo de inteligencia artificial como oportunidad. Permitirme esta reflexión. Este señor que tenéis ahí en pantalla, que es Irak Liberice, sabe algo de inteligencia artificial, porque de hecho es el director del Centro de Inteligencia Artificial y Robótica de las Naciones Unidas, y eh, la reflexión que hace eh, a mí me parece muy interesante, y es que, que dice que el principal problema de la inteligencia artificial es su velocidad, y que es muy superior a la velocidad que nosotros vamos a poder manejarla. Desde la educación hasta la asimilación del cambio, es decir, por mucho que queramos, la tecnología y en concreto la inteligencia artificial va a ir mucho más rápida que las, que las posibilidades que nosotros tenemos de incorporarla. Por lo tanto, eh, si queremos utilizar todas las posibilidades de la inteligencia artificial eh, siempre no vamos a poder. Tenemos que ser muy concretos y centrarnos en temas que sean de nuestro ámbito y que podamos dominar, es decir... Pequeñas cosas, pero que estén a nuestro alcance. Esto que tenéis en pantalla es la evolución de la inteligencia artificial eh, hasta hoy. Eh, si os dais cuenta, eh, desde los tiempos de Alan Turing, que bueno, la primera inteligencia artificial que podemos conocer fue el test de Turing, que bueno, hoy no vamos a pararnos a hablar de él y de todo, pero el test de Turing yo supongo que será muy familiar para muchos de vosotros, eh, digamos que fue un poco, o se considera, el precursor de la inteligencia artificial. Si os dais cuenta, tuvieron que pasar muchos años, incluso lo que se considera el invierno de la inteligencia artificial, eh, donde... Este concepto era como muy exótico, ¿no? es decir, estamos pensando en robots, ahí tenéis el, eh, la primera persona electrónica que desarrolló Stanford en el año 1966, y al pensar en inteligencia artificial inmediatamente pensábamos en robótica. Esto cambió a finales de, eh, principios de la década, a finales de, perdón, de la, del siglo, pri, eh, finales del 90, con la aparición de Deep Blue. Deep Blue, que, si recordáis, es el ordenador que fue capaz de derrotar a Kasparov, creo recordar que fue. Eh, y después, pues, otra serie de eh, una especie de robots eh, animatronics eh, con el perrito famoso de Sony y demás, que eran inteligencias artificiales asociadas siempre a un algo que fuera eh, físico, de alguna manera, ¿verdad? Bien, desde hace un tiempo eh, lo físico se ha separado clarísimamente de la inteligencia artificial y además ahora estamos corriendo mucho. Todo el tiempo que tardó esa tecnología en ser desarrollada y en ser centrada, de repente y a partir prácticamente de la aparición de Siri y de la plataforma Watson de IBM, se transformó a algo eh, al acceso ya de cualquiera. Eh, un hito dentro de la inteligencia artificial la marcó en el año 2014 Eugene, que es este eh, holograma, es decir, este avatar basado en inteligencia artificial, que eh, por primera vez eh, pasó el test de Turing. Es decir, fue capaz de engañar un sistema de chatbot, fue engañar a tres expertos en el test de Turing y creyeron que era humano. Eso eh, no se había producido hasta la fecha. Basado en los algoritmos que utilizó Eugene y que tienen mucho que ver con la plataforma de eh, Watson de IBM, eh, aparecieron ya los dispositivos que ya vamos conociendo todos, como Alexa eh, y demás. ¿no? Pero eh, si os dais cuenta, eh, el hablar de inteligencia artificial, que puede ser un concepto que nos parezca muy manido, realmente no lo es. Estamos en este momento exacto en, el ex, en la explosión. ...de la inteligencia artificial, porque ya hemos dejado de pensar... ...en guerras de las galaxias, C3PO, R2D2 y cosas de estas... ...y robots, que por supuesto la robótica existe... ...pero estamos pensando en inteligencia artificial... ...aplicado a lo que se conoce como Machine Learning... ...es decir, máquinas que aprenden de la experiencia... ...nuestros altavoces inteligentes aprenden de nosotros... Tu, ...vuestro altavoz no tiene las mismas preferencias que tiene el mío... ...si yo voy a vuestra casa y le abro a vuestro altavoz y le pido una lista de reproducción, no me va a dar lo mismo que eh, me da en mi casa. ¿Por qué? Porque de alguna manera, eh, en vuestra casa, vuestro altavoz mm, entenderá que mis preferencias ahí son otras. ¿vale? Entonces, este tipo de cosas de aprendizaje o machine learning son las que están a vuestro alcance con la inteligencia artificial. Ya no estamos hablando de mm, robots eh, que saltan y corren y demás. ¿De acuerdo? Y aunque no os lo creáis, curiosamente, somos líderes. <risa> Así como suena. Es decir, eh, el último estudio que ha hecho la consultora Rogan Berger, que es eh, una de las grandes de este mundo, que es el mapa del de ecosistema europeo de inteligencia artificial, nos sitúa en cuarto lugar Reino Unido, Francia, Alemania y España. <coughs> Nosotros somos muy potentes y tenemos una gran capacidad de eh, generar spin-offs, eh, empresas tecnológicas de nueva creación que están trabajando en inteligencia artificial. Y vosotros podéis ser una de ellas. De hecho, hoy en día, en las rondas de financiación de inversores, eh, uno de los, de, los, de los proyectos que más se valoran son los proyectos basados en inteligencia artificial. Pero... Eh, ¿Dónde podemos aplicar la inteligencia artificial? ¿Todo el mundo puede aplicar la inteligencia artificial? La respuesta es sí. Eh, no me voy a parar a explicaros cada uno de ellos, pero mmm, os recomiendo que si necesitáis atención al cliente, ahí tenéis un sistema de inteligencia artificial desarrollado por españoles, donde eh, vais a poder ver de qué forma es muy fácil incorporar un sistema de atención al cliente basado en inteligencia artificial. Eh, si queréis eh, diagnosticar empleos de futuro, hoy por ejemplo, venía una noticia, viene al caso, pero no la tengo preparada aquí. Eh, la noticia ha salido en tiempo real, dejadme que lo, que lo vea y os lo digo, eh, para que sepáis dónde podéis verlo. Eh, Disculpar por esto. Eh, pa, pa, pa, pa, pa. Ha salido en una plataforma... Eh, que se llama, eh, bueno, fue en El País, ha sido publicado en El País, o en una noticia de ayer, donde un sistema de inteligencia artificial ya detectó en diciembre la posible expansión del coronavirus que hoy en día conocéis todos, que nos está trayendo de cabeza, y un sistema de inteligencia artificial, lo podéis leer en un artículo del País de ayer, fue el primero en predecir eh, qué es lo que iba a pasar si eh, algo como esto se producía y qué posible expansión iba a poder tener y se ha cumplido al 100%. Entonces, ¿cuáles son los empleos de futuro? Bueno, pues aquí tenéis una plataforma de inteligencia artificial donde para las nuevas generaciones te puedes decir tranquilamente qué expertos vamos a poder eh, van a ser más demandados en el futuro. Y se basa en inteligencia artificial, la captación de talento, eh, las redes sociales están muy bien, LinkedIn está muy bien, pero aquí tenéis a Talentify donde eh, sistemas de inteligencia artificial ponen en contacto eh, talento con talento. Y esto es algo muy importante, es la nueva forma en la que los Headhunters y los eh, recursos humanos están captando el talento. Ya no utilizan eh, algoritmos basados en cruce de datos, sino que ya utilizan art inteligencia artificial para captar el talento educación personalizada, gestión del conocimiento, más recursos humanos, plataformas de aprendizajes, arte y creatividad, análisis de mercados, modelos predictivos, automatización de marketing, geomarketing, e-commerce. Eh, y podíamos seguir con esta lista todo el tiempo que queráis. Es decir, hace ya dos años, aproximadamente, hubo gente que creyó que era el momento... Y sus productos ya tienen éxito, y todos los tenéis ahí. Tenéis eh, la posibilidad de probarlos absolutamente todos. Y vais a ver cómo, con un poquito de esfuerzo, pero mucho, mucho conocimiento eh, y centrándonos en el mundo que dominamos, la inteligencia artificial nos puede ayudar muchísimo. ¿Y cuáles son los con eh, <coughs> los? Consejos que yo os podría decir para que incorporéis la inteligencia artificial. Pues veréis, lo primero, eh, no inventéis la rueda. Hoy en día, las plataformas de código abierto ya tienen, os van a dar acceso a herramientas que tienen su propia inteligencia artificial. Es decir, alguien que ha desarrollado un sistema de inteligencia artificial y lo ha aplicado a sus plataformas, lo ha hecho en código abierto y ese código abierto está a vuestra disposición. No invirtáis más tiempo del necesario en desarrollar cosas que otros ya han desarrollado y que os dan gratis. Por lo tanto, hacer una prospección de mercado antes de poneros a desarrollar, porque a lo mejor os encontráis, y hay muchas probabilidades, de que lo que vosotros queráis hacer ya esté disponible para que lo modifiquéis a vuestro gusto porque el código esté abierto y disponible en Internet. Pensar en escalas pequeñas, no pensar en eh, eh, hacerlo todo a lo bestia y a lo grande, eh, hacer departamentos específicos, no ir directamente a eh, volveros locos, pero eso sí, en base a una hoja de ruta, es decir, eh, ir haciéndolo paso a paso, pero de forma que cada uno de los pasos que deis sea la base, el soporte para el siguiente. Por lo tanto, eh, los italianos esto lo dicen bastante claro, lo de... Eh, piano, piano, se arriba lontano. Es decir, eh, si vamos muy despacito, al final llegaremos muy lejos. Pero como queramos ser muy ambiciosos, lo vamos a tener bastante mal. ¿vale? Eh, más consejos que se os puede dar para esto. Eh, que los impactos sean visibles, que se os vea. Es decir, no os olvidéis de que cada avance que hagáis en esto es una innovación. Y por lo tanto tenéis que explicarle tanto a vuestra organización como a vuestros eh, entorno de eh, clientes, proveedores y demás, que habéis incorporado procesos de inteligencia artificial que tienen visibilidad. ¿Y cuáles son los sistemas que más visibilidad tienen? En ventas y marketing, tu CRM, es decir, el sistema de Customer Relationship Management, es decir, el sistema de trato con el cliente que estás manejando intern internamente, Incorpórale la inteligencia artificial que, por ejemplo, almacene los device IDs que hemos hablado antes y podáis, de alguna manera, hiperpersonalizar a través del CRM los mensajes que dais, ¿vale? Eh, poner un chatbot, es decir, es muy sencillo. Hoy en día hay sistemas de chatbot de, a vuestra disposición y son sistemas de eh, pseudo -inteligencia artificial que algunos de ellos son muy buenos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, eh, hace un año ya que WhatsApp Business incorpora chatbot, de alguna manera, pero es un chatbot muy chiquitito, donde eh, tienes mensajes programados, etc. Et, pero eh, empezar por ahí, implementar algo que se vea, ¿no? <coughs> y algo muy importante, incorporar inteligencia de, eh, artificial en procesos de analítica de la competencia. Esto va a ser muy bueno para vosotros. Eh, hoy en día hay sistemas que os van a permitir... Saber a través de inteligencia artificial lo que hace vuestra competencia y por qué a vosotros os funcionan unas cosas y a otros no les funciona Por ejemplo, esto esta inteligencia artificial ya se está aplicando en los precios que se ponen en los apartamentos turísticos. Es decir, eh, si resulta que en una zona muy concreta donde está mi apartamento, eh, para una temporada la competencia ha subido mucho los precios... Pues yo debería de hacer lo mismo, mi sistema de inteligencia artificial puede rastrear lo que está haciendo mi competencia y sugerirme los cambios para que yo me adapte. De la misma manera, si hay una bajada y así no pierdo oportunidades. Pero Todo esto vosotros no lo podéis hacer, pero vuestro sistema de inteligencia artificial puede analizar lo que está pasando en el sector y daros consejo para que seáis competitivos. Todo ese tipo de cositas están a vuestro alcance. Eh, nos quedan tres minutos y entonces en estos tres minutos vamos a irnos al último bloque que son los casos de éxito. <coughs> eh, todos ellos tienen vídeo en YouTube que los podéis ver con mucho detalle. Yo de hecho os lo aconsejo, pero os los presento. El primero es esta campaña que es la de Fudora. Eh, Fudora es eh, algo así como eh, ya conocéis todas las empresas de delivery, ¿no? Estos que eh, tienen eh, los, eh, los que van eh, repartiendo, ¿no? Los repartidores con sus bicicletas o motos o lo que sea, donde llevan detrás las, eh, las mochilas, ¿verdad? Bien, eh, bueno, pues Fudora decidió que cuando llovía merecía promover el pedido para llevar. Pero, ¿y si hace sol? Bueno, pues entonces Fudora, que trabaja con muchos restaurantes, lo que hizo pro fue promover el eh, ir alta a la tienda a recoger. Entonces, ¿cómo podemos, si nosotros nuestra filosofía de negocio es la de enviar a casa el, eh, la comida, cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para hacer que la gente, en vez de que lo pida para casa, vaya directamente a recogerlo? Bueno, pues lo hicieron a través de campañas como esta. Eh, ¿Quiénes son los principales consumidores de Fudora? pues empresa, eh, gente que trabaja en oficina, no tiene tiempo, come fuera... Bueno, pues los mensajes a través de pantallas que vosotros estáis viendo continuamente en la calle y puestas estratégicamente en 50 puntos de Berlín, iban cambiando según las condiciones meteorológicas, según el momento del día, según la persona que pasaba por delante eh, identificando su dispositivo, e iba adaptando el mensaje para eh, promover que pidas y que te lo lleven y diciéndote cuáles son los puntos más cercanos a donde tú vives o donde él cree que vas a irte, esto es un modelo predictivo, y dice, bueno, son las 2 de la tarde, estás saliendo de la oficina, te aconsejo que vayas a comer a estos dos puntos, pero en cambio eh, está lloviendo, eh, te vas a quedar en la oficina, por lo tanto pide comida, y entonces, bueno, pues te aconsejo que pidas comida. ¿Veis esta interactividad...? ...que depende de un montón de factores que vienen de inteligencia artificial. Bueno, pues Fudora lo logró, lo logró y además fue un gran éxito de campaña. Podéis verla cuando queréis. Eh, la, eh, la campaña Wash Away de Action Aid, que es una ONG, también fue muy impactante. ¿Por qué? Bueno, ellos eh, querían alertar sobre el cambio climático y que en concreto en Bangladesh, eh, cada vez que llovía pues eh, 50 niños mueren al día porque las aguas aumentan, y entonces algo que para los ingleses es tan normal como es la lluvia, en Bangladesh es un auténtico eh, desastre. Entonces, ¿qué hicieron? Pues en Picadilly Circus eh, crearon una plataforma interactiva que dependiendo de las condiciones meteorológicas, <coughs> iba mostrando eh, o no mostraba la campaña, de tal manera que, eh, si tú estabas andando y estaba lloviendo, en ese momento estabas viendo el efecto que esa misma lluvia estaba teniendo en Bangladesh, eh, donde ahí tenéis pues juguetes de niños que eh, directamente pues están bajo el barro, y tal, muy impactante. Pero claro, eh, si es un día de sol y te están hablando del problema de la lluvia en Bangladesh, entonces no tiene sentido. Bueno, pues de esta manera, eh, Action 8... Consiguió eh, una campaña de sensibilización enorme, simplemente, bueno, y, y no tan simplemente, incorporando inteligencia artificial en su motor de eh, publicidad. Lo de British Airways para mí es de nota, es decir, para mí es una de las campañas eh, que mayor representan el out of home, es decir, eh, cosas fuera de casa, eh, el incorporar inteligencia artificial junto con creatividad. La campaña Look Up. No sé si la conocéis, pero os la presento. La campaña Look Up, eh, quiero que os fijéis que eh, eh, esto sería las tres fases que tenía una campaña. Lo que hizo British es situar en algunos puntos muy concretos de Londres eh, este tipo de paneles. ¿vale? ¿Y qué sucedía? El panel estaba eh, vacío o con un niño sentado. ¿Os dais cuenta de que aparece un avioncito? Eh, el avioncito que hay ahí... El niño en ese momento se levanta, cuando el avión pasa por encima de la pantalla, que además se ve el transpondedor del avión, contacta con la baliza que está instalada dentro de la, de el, eh, la pantalla y el niño entonces dice, mirar es el vuelo 475 que viene de Barcelona. Y cuando el, el niño va siguiendo la trayectoria del avión con el dedo, por eso es lo de mira hacia arriba, el lookup. Y cuando el avioncito ya desaparece de la vista del usuario, te vende la idea de British Airways. Eh, los vídeos que encontráis en YouTube son auténticamente espectaculares. Y es eh, una publicidad no invasiva que incorpora personalización, hiperpersonalización y eh, hace inteligencia artificial incorporada a una marketing tradicional, porque a nadie nos impacta ya ver vallas publicitarias, pero fijaros de qué forma podemos hacer estas cosas. No solamente fue ese, ahí tenéis lo mismo, pero en este caso con una niña, dice mi papá se va a Barcelona, eh, ese vuelo va a Barcelona, y debajo un hashtag, ¿vale? Eh, podría haberse quedado en casa y tener una conferencia, una llamada de conferencia, en vez de esto. Y fijaros en la carretera, eh, también otra niña, que dice, mirar, es el vuelo que viene de Ámsterdam y la niña cuando el vuelo pasa por encima de, eh, que, del aeropuerto de Hero, eh, que va en dirección al aeropuerto de Heathrow para aterrizar, pues eh, aquí tenéis la publicidad de British Airways, que es interactiva con eh, lo que está sucediendo. Eh, yo no sé si habéis visto muchas cosas de estas, pero esto es tendencia, esto es novedoso, y es inteligencia artificial aplicado a marketing fuera de casa, ¿vale? Y por último, eh, y con esto voy a concluir, eh, lo que os hablaba de la pro profesionalización. Os presento al equipo Heretics, que los veis ahí. Podrían ser un equipo de fútbol sala, podrían ser un equipo de hockey, podrían ser un equipo de baloncesto, pues no. Son un equipo eh, de gamers, pero que tienen 30 trabajadores, desde diseñadores de gráficos, analistas, patrocinadores, eh, cocineros... Están absolutamente profesionalizados y no son ya los únicos. Es una profesión, es un negocio que además está haciendo que ejecutivos de clubs de gran potencia, tipo Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona, estén dejando los clubs tradicionales para centrarse en el mundo del e-sport. Por lo tanto, lo que hemos hablado antes de que el eSport y todo lo que es el Cloud Gaming eh, se ha convertido en tendencia ahora en el año 2020, pues lo tenéis. aquí tenéis un ejemplo. Y con esto lo que vamos a hacer es terminar eh, la hora y media que teníamos de webinar y si queréis comentar algo a través del chat, estupendamente, eh, pero bueno, ha sido un placer compartir con vosotros estos 90 minutos. Yo no sé si tenemos o no conexión, pero en cualquier caso, <coughs> estoy a vuestra disposición y también tenéis aquí todas las redes sociales, tanto Twitter como el canal de YouTube, donde vais a tener esta grabación, eh, Facebook, el blog de Andalucía Digital y eh, os invitamos a que sigáis viendo los siguientes webinars que van a estar a vuestra disposición y todas las acciones formativas y a través de las redes sociales y de las plataformas digitales, estamos en contacto. Un saludo a todos y a todas, y ánimo que hay mucho trabajo por hacer y lo vais a hacer muy bien.